Uno de los problemas más grandes de todo opositor es la falta de atención. Esa falta de atención puede venir motivada realmente por el sitio donde estoy estudiando o puede ser que distractores ajenos a mí o extrínsecos provoquen que yo me despiste. Pues bien, sabéis que el cerebro funciona de determinada manera y que tiene que vibrar en una determinada onda para facilitar ese proceso de aprendizaje. Nosotros lo que intentamos es que toda esa eh, información que estamos intentando absorber pase a la memoria a largo plazo. Esa retención inicial o memoria a corto plazo tenemos que tener pues, eh, un estado óptimo a nivel cerebral para que seamos capaces de transferir eso a la memoria a largo plazo y no olvidarnos. Uno de los consejos que yo puedo dar a todo opositor es que repase. El repaso siempre es fundamental. Es fundamental porque cuanto más sea capaz de repasar, mejor voy a tener las cosas o toda la materia fijada. Hay gente que tiene una mayor capacidad que otra y esas personas pues realmente pueden dedicar menos horas a lo largo del día a repasar que aquellos otros que sí que les cuesta más eh, transferir esa información a la memoria a largo plazo. Yo aconsejo realmente que todo opositor empiece a estudiar o absorber, memoria, o absorber materia nueva a primera hora de la mañana. Siempre es más fácil adquirir conocimientos nuevos cuando estamos recién levantados que cuando estamos después de llevar un alto o un día muy intenso en el que hemos hecho diversas actividades. Hay gente que por sus circunstancias personales pues realmente no puede dedicarse a estudiar en las horas que quisiera. Pero que sí que yo considero eh, más adecuado es primeras horas del día, en la que hay un mayor esfuerzo cognitivo, porque tenemos que intentar absorber esa materia, lo dedique a la materia nueva y el resto del día a repasar. ¿vale? Entonces así conseguiríamos pues, llegar a ese objetivo que no es otro que intentar repasar de forma progresiva y cada día meter algo nuevo. ¿Vale? En cuanto a los porcentajes, pues entre un 30 y un 40% de las horas diarias las tenemos que dedicar al repaso y si yo tengo una capacidad para absorber materia nueva más grande, podría reducirlo o a la inversa. Si veo que me cuesta, le dedicaría más horas durante el día a esa parte de repasar lo que ya hemos visto y el resto del día a absorber esa materia nueva. Nada, espero que os haya gustado el vídeo y si es así, espero que lo compartas y le des al like.